Buenos días, eh, colegas, futuros colegas. Historia contra pandemia. Seguimos. Hoy toca hablar sobre tendencias historiográficas actuales en España. En el episodio 8 ya hablamos de las condiciones que consideramos necesarias para hablar de tendencias historiográficas sino no de, de especialidades o líneas de, de, de investigación. Eh, Vamos a primar, sobre todo, porque es lo más distintivo, eh, el programa que llamamos, entre, entre comillas, es decir, los paradigmas, compartido por los historiadores que protagonizan una, una corriente eh, eh, historiográfica. Claro, vamos en el siglo XXI a seguir considerando importante, pues, el o los órganos de, de expresión de esa, de, esa, de esa tendencia, pero que ya no son ya una revista, eh, sino más bien tienen que ver eh, con, con Internet. ¿no? Eh, siguen siendo importantes los referentes eh, personales y consideraremos además pues, criterios como la transversalidad en relación con las áreas y las especialidades. Eh, historiográfica, la internacionalidad, tanto desde el punto de vista del ámbito, que puede ser nacional en algún caso, o desde el punto de vista de, del contexto, y por último también la conexión y el contexto social y político que anima eh, cada, cada tendencia eh, historiográfica que que como sabéis, eh, emergen también eh, por las pulsiones sociales y políticas de cada eh, momento. ¿no? Bien, hemos identificado eh, tres grandes eh, corrientes historiográficas en el ámbito académico español de los historiadores, que, que vamos a a exponer cronológicamente, según hace, en algún caso, en última década del siglo XX. Me refiero a historia de debate, idea histórica de España y memoria histórica. Ambas las tres eh, tendencias que están activas hoy en día. Historia de debate, que es claro lo que me toca más, en lo, en lo personal hay dos fechas que, que datan el origen de Historia Debate, como Movimiento Historiográfico, 1993, desde el punto de vista presencial, digamos, es el primer congreso internacional, y 1999, desde el punto de vista digital y programático, en el... Eh, Diríamos mejor, 1999 2001, que eh, la última fecha es cuando eh, se sale a la luz el manifiesto historiográfico de historia a debate. verdad Bien, eh, hemos realizado ya cuatro macro congresos en Santiago de Compostela, en, en el contexto de los respectivos años sacobeos. estamos pensando un quinto, que sería para el año que viene, que, pero por cuestiones que tienen que ver con el COVID, pues esperemos poderlo realizar en el año 2022. Yo he sido fundador y coordinador hasta hoy en día de esta, de esta tendencia historiográfica española e internacional, que en el segundo congreso salta a, a, al mundo de internet con la web y las listas de correo electrónico, y en el, el cuarto congreso, en el 2010, eh, lo mismo en relación con las actuales y potentes redes eh, sociales. El programa de historia debate es simple pero complejo a la vez, es decir, em empezando por la temática que en sí mismo es un programa porque la temática de metodología, historiografía, eh, teoría de la historia, didática de la historia, historia inmediata, relación de la historia y la sociedad, pues es, digamos, minoritaria en nuestra profesión, pero decisiva, porque de ahí salen todos los cambios y, y, y, y toda la explicación de lo que ha sido el pasado, el presente y lo que puede ser el futuro de nuestra disciplina. En segundo lugar, nosotros estamos poniendo en práctica y teorizando un nuevo paradigma historiográfico que veremos por capítulos eh, a partir de, de la próxima uh, semana eh, en esta serie de vídeos cortos donde estoy explicando eh, la metodología, historiografía y teoría, y teoría de, la, de la historia, ¿verdad? Bien, eh, la transversalidad de historia de debate es total como sabéis, yo mismo soy medievalismo y hay e historiadores de todas las especialidades, sin excepción, eh, que han colaborado y eh, colaboran y colaborarán eh, en, nuestra, en nuestra red y al mismo tiempo en movimiento historiográfico, lo cual eh, desmiente esa idea ilusoria del contemporaneísmo español de que la reflexión sobre nuestra disciplina eh, eh, eh, es de contemporáneoista, es decir, corresponde a su área corporativa, ¿no? bueno, para nada es cierto, naturalmente. Entonces, también podemos hablar de la internacionalidad de historia de debate, que es el factor que nos distingue de las otras dos tendencias historiográficas que vamos a, a, a analizar, sobre todo la idea histórica de España. Nosotros somos internacionales desde eh, nuestra internacionalistas, historiográficamente hablando, desde nuestra eh, funda, fundación. Eh, digamos que forma parte de nuestro ADN eh, eh, funda, fundacional. Nos consideramos fruto de la globalización por el uso pionero que, que hemos hecho que estamos haciendo de las, de las nuevas tecnologías y también por nuestro interés por los movimientos sociales que han surgido entre finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI desde Chiapas hasta los indignados porque tenemos la convicción de que ellos son soporte de, del renacer, de la idea de progreso y tenemos la convicción que sin idea de progreso la historia no tiene futuro como ciencia eh, social, ¿verdad? Bien, la segunda tendencia historiográfica española a la que voy a hacer referencia es la idea histórica de España. Eh, en, un, en, en un trabajo mío del año 1995 titulado La inacabada transición de la historiografía española que podéis, como todos mis trabajos, Consultar en mi página web o en academia.edu allí nos planteamos lo siguiente ¿qué vamos a hacer con la historia de España? porque desde la transición no, no, veníamos todos trabajando en nuestro ámbito nacional o regional pero de las comunidades autónomas pero no en el ámbito general de, de la historia de España que había sido simplemente abandonado eh, con el cambio de la dictadura a la, a la democracia. Y, y, y me planteaba en una nota lo siguiente, que si no rectificamos esto, volverán banderas victoriosas. Claro, para uno que no es español no sabe lo que quiero decir, pero para los españoles de mi generación lo sabemos porque nos obligaron a aprenderlo en los colegios en España, en la época de Franco, porque es una estrofa del himno de la falange, que es el partido fascista español que tuvimos que soportar, en fin, en la segunda mitad del siglo pasado, ¿verdad? Bien, pues eh, en 1996, lo devolverán banderas victoriosas, empezó a ver. Eh, José María Aznar... Eh, Gana las elecciones, es el nuevo presidente de gobierno y en su segunda legislatura, eh, a partir del año 2000, mmm, lanza un plan de recuperación de la idea histórica de España que pasa también por reactivar la Real Academia eh, de la Historia. La Real Academia de la Historia, una digna mmm, y útil la institución, tiene un tono conservador, una vinculación con el régimen, de Franco que no tiene, por ejemplo, la Real Academia de la Lengua de España. Y eso se vio en el año 2011 eh, que elaboraron, con la ayuda de multitud de colegas, un, un diccionario biográfico español donde la entrada es, eh, referida a, a, a Francisco Franco elude el hecho del de, de carácter dictatorial del régimen que, que estableció por la vía militar en, en España provocando una guerra, una guerra civil, yo creo una bochornosa polémica de que tengamos todavía este problema con las instituciones democráticas tantos años después de la transición de la, democracia, de la dictadura a la democracia. ¿Verdad? Bien, el programa de la idea histórica de España es simple, es contra... Eh, los nacionalismos periféricos muy fuerte historiográficamente en España recuperar la idea tradicional de la historia de España eh, muy en la línea más bien de Menéndez Pidal más que más que franquista pero también eh, hay un sector de la idea histórica de España fuerte eh, no sólo vinculado a la Real Academia de la Historia eh, sino a otros ámbitos de, de, de recuperar la idea franquista de, eh, en la idea de destino en lo universal y, y la idea de imperio y, y, y, y bueno, todos los aspectos más, más escatológicos y además incluso en algún caso represivos de lo que ha sido la idea franquista de, de España. Eso, con todo no es tan mayoritario como se puede pensar, la verdad es que se critica y se criticó por eso el diccionario biográfico español, pero en general se trata de recuperar la idea histórica de España pues desde un punto de vista, diríamos, liberal-conservador, eh, como, como, como pretendía Menéndez Pidal. Esto es un contexto historiográfico de retorno al positivismo y por lo tanto es, ahí está la conexión internacional de la idea histórica de España porque el positivismo decimonónico, el redivido, eh, pues centra el interés de la historia, pues, sobre la, las biografías de los grandes hombres. Aquí se ha hecho mucha biografía de Reyes desde la Edad Media hasta, hasta, hasta hoy, pues, en las batallas, en la historia política institucional, en fin, todo eso que conocemos y que es una característica, la característica más clara de esa recuperación de, de la idea histórica de España pero no en su totalidad, porque hay cierta pluralidad eh, y, e intradisciplinariedad. Por ejemplo, si hablando de referentes, algunos, y no son los menos importantes, pues vienen de la izquierda eh, académica. ¿no? Por ejemplo, en Contemporánea, Fernando García de Cortázar, en Medieval, Enrique Ruiz Domenech, en Moderna, Ricardo eh, García García cárcel, o sea, no, no, no vale poner una etiqueta de franquista a la idea histórica de España por mucho que eh, el franquismo siga estando ahí como en tantas eh, eh, instituciones españolas presentes hoy en día porque se trata de un fenómeno nuevo eso sí, desde eh, el punto de vista del ámbito es claramente nacional español rechaza la plurinacionalidad de España también histórica, históricamente y eh, el contexto internacional que lo favorece este fenómeno de la idea de la vieja eh, eh, historia de España, en fin, por supuesto, centralista y, y bueno, más o menos adaptada al estado de la autonomía, pero una versión muy... muy muy conservadora y, y, y muy uniformadora, sin valorar la importancia que tiene la plurinacionalidad para el presente y para la, el pasado y el futuro de, de España. Este fenómeno está favorecido por la propia globalización, eh, porque los estados se han rearmado, los, los viejos estados de nación, y lo vemos ahora mismo con la pandemia, ¿no?, porque a falta de instituciones internacionales, europeas o mundiales, eh, que, que, que le hagan frente desde eh, eh, el punto de vista público a la pandemia son los viejos Estado-Nación y eso tiene una repercusión historiográfica, ¿no?, ayuda a esa idea de que lo central ahora, por ejemplo, en España es eh, pues eso, ratificar esa idea histórica de España negando, por desgracia, eh, digamos, la, la, la idea eh, histórica pues de, de Cataluña, de, de Euskadi y, y de Galicia, y... Etcétera, cosa contra la que estamos personalmente en mi caso y en general en historia de debate porque si algo somos en historia de debate es plurales ¿no? y en ese sentido muy contrarios a cualquier pensamiento único en este caso desde el punto de vista historiográfico para decidir por dónde debe de ir la historiografía española con todo se trata de una aportación historiográfica eh, importante que de alguna manera pff, llena un vacío existente y, y rectifica un error de la, de la transición eh, historiográfica del franquismo a la, a la actualidad y que en el futuro pues, desearíamos que, que ser, asimismo la idea histórica de España se rectificara para transformarse eh, en una historia común y plural de España, no, no, no, no la vieja idea del centralismo madrileño o, o, o, o, de, o del espíritu de Castilla que nos ilumina a todos, ni siquiera los castellanos hoy en día están de acuerdo con eso eh, naturalmente. En tercer lugar está como corriente historiográfica, un poquito más reciente pero no mucho porque nace en el 2001 eh, que es la memoria histórica. En ese año eh, se excava la primera fosa por parte de los nietos de, de los fusilados y desaparecidos por el régimen de Franco en León. ¿no? Y a partir de ahí se inicia un movimiento de la sociedad civil que tiene repercusión en las universidades. ¿no? Eh, se, se crea, hay, La memoria histórica tiene una parte digamos, familiar y una parte académica. En la parte familiar, política, social, pues están toda esta red que se ha ido creando de asociaciones en favor de la memoria histórica eh, que están reivindicando pues eso, la, la, la verdad sobre lo que ha significado desde el punto de vista de la represión el franquismo para eh, decenas de, eh, si no centenares de miles de, de, de españoles ¿no? de, mi, de mi generación, anteriores e incluso en algún caso por, por posteriores. ¿no? Bien, pues, después tenemos una parte académica. ¿Qué compartimos desde las universidades, los interesados con la, con la memoria histórica? En mi caso, pues, es un interés más bien historiográfico, incluso si quiere personal, como, como represaliado del franquismo, como tantos colegas, ¿no? Pero de todas maneras, ¿qué nos une? ¿Qué une el movimiento académico de la memoria histórica con el movimiento social y político de la memoria histórica? La búsqueda de la verdad histórica, que no hay nada más importante naturalmente para poder justificar la existencia de una corriente tan necesaria que interesa a diferentes disciplinas, ya no sólo a los historiadores en sus diferentes especialidades, sino a diferentes disciplinas académicas. Ahí la transversabilidad de la memoria histórica como tendencia historiográfica es, si acaso, mayor porque es interdisciplinariedad. Ahí encontramos historiadores y arqueólogos, pero también forenses, por ejemplo, y colegas de otras disciplinas que colaboran bien con las asociaciones de memoria histórica, bien generan proyectos de investigación relacionados con esto, con la represión del franquismo en España, que afectó por cierto duramente también a la universidad y, y, y el sacar a la, a la luz a, a sus víctimas y rehabilitarlas desde el punto de vista eh, histórico pero también civil, ¿no? cosa que, que las familias piden Obviamente, ¿no? Bien, pues, él, tiene además este, este, este movimiento por la recuperación de, de la verdad histórica y la rehabilitación de las víctimas del franquismo, pues, pues digamos, un, un componente eh, político, porque depende mucho de las políticas eh, públicas, ¿no? Eh, Concretamente este componente político que activa y, y da la razón a, al movimiento académico y no académico de la memoria histórica pues, pues son los, los gobiernos que han legislado sobre ese tema. En primer lugar en el año 2007 eh, la ley del presidente Zapatero y ahora en segundo lugar todavía eh, en proceso de eh, la, la ley que está preparando el, el actual gobierno de coalición entre el Partido Socialista y, y, y el Partido Podemos, que le, llama, le van a llamar Ley de Memoria Democrática y que añade dos novedades muy valiosas. Una, que se va a completar, digamos, eh, todo el proceso sostenido más bien por las familias y las asociaciones de la memoria hasta ahora y algunas comunidades autónomas, que se va a completar el proceso de excavación de las fosas en las que están enterrados decenas de miles de españoles inocentes que fueron asesinados simplemente por sus ideas políticas. Eso es muy importante porque queda mucho por hacer. La mayor parte de las fosas en España de desaparecidos están sin excavar. Y la segunda novedad, si va adelante y, se, y, y en el año 2021 se aprueba en el Congreso de Diputados, es la creación de una Fiscalía de la Verdad en el Tribunal Supremo que se dedique pues, a recopilar toda la información sobre la verdad de lo que supuso la represión del franquismo en España, algo que ya había intentado el juez Garzón hace tiempo y para lo que supongo contará con la colaboración de toda esta red tan importante de, de asociaciones de la memoria histórica y, y, y también de esta tendencia historiográfica existente en casi todas nuestras universidades en pro de la memoria histórica. Por lo tanto podremos celebrar eh, grandes éxitos eh, eh, a partir del año que viene, pues si esta perspectiva se cumple, que, eh, perspectiva que permitirá eh, retomar proyectos de investigación y reanimar pues unas, una, una tendencia social por un lado y académica por otro, eh, en favor de la memoria histórica, que pues han vivido pues un poco... Eh, marginadas y, y sin financiación y, y manteniendo la actividad pues eso, a, a través de un esfuerzo de, de voluntarioso a lo largo de todos los años en los que ha gobernado el Partido eh, Popular. Bien, lecturas que proponemos para terminar el, el, el episodio de hoy. pues Para la memoria histórica hay un artículo mío que recomiendo del año 2012 que es Historia memoria e historiografía, que como siempre pues, eh, disponéis de él en, en mi página web personal y también en academia.edu. Y después para el tema de este episodio, eh, que son las tendencias historiográficas actuales en España, pues eh, no es que lo recomiende, es que la única referencia que hay es una conferencia mía del año 2007 en Montevideo, muy copiada, no siempre citada, que titulada Últimas tendencias de la historiografía española, dictada en el Centro Cultural de España, ya lo dije antes, de, de la ciudad de Montevideo, en, en Uruguay. Nada más, la próxima semana, capítulo 18, Clio Mediante, iniciaremos toda una serie de, de episodios sobre lo que nos parece más relevante en este momento y es eh, eh, de dónde viene, qué ha hecho y qué propone el nuevo paradigma historiográfica que sostenemos nosotros antes que nadie, eh, sobre todo en el universo académico latino también pero también tiene, eso tiene un, una emisión internacional a, a la que haremos referencia en sucesivos eh, episodios. Eh, el, el de la próxima semana versará eh, en la parte eh, teórica de esto, ¿no? es decir, eh, el concepto de paradigma de comunidad de historiadores y de cambio de paradigma eh, a partir de las aportaciones de Thomas S. Kuhn. Nada más, eh, historia y salud, amigos.